Bueno, pues en esta aventura de la radio 107.2 frecuencia modulada, rtvfuturo.com, seguimos con los consejos del doctor Amor Juan Bustamante, cada semana con nosotros para ofrecernos los mejores consejos y también responder a nuestro consultorio, esos problemas que aparecen ahí, que él los resuelve. Así que le damos la bienvenida, Juan. Muy buenos días. Hola, ¿qué pasa? Buenos días. Muy buenos días y bienvenido una semana más a estos consejos. Un placer, como siempre. Un placer también para nosotros con estos consejos de Juan Bustamante López, nuestro particular doctor amor aquí en Radio Futuro, cada semana. Esto parece ya el consultorio de Elena Francis, Juan. Sí, totalmente. Bueno, no pasa nada. No, no, pero Ajá. digo que, que, que, que por el éxito que que tenía, ¿eh? ¿Tú te acuerdas? Bueno, no? me alegro. Yo me alegro que le guste a la gente que le ayude y eso de eso se trata, ¿no? De, de intentar un poco hacerle abrir los ojos a la gente, ¿no? Exactamente, porque en aquella época el consultorio de Elena Francis era todo un bombazo. Era uno de los programas de radio de más éxito. Así que nosotros Bueno, ahora... antes eran los consultorios también de de, saber, de las cartas del tarot y esas cosas, de poner las velas negras y demás, y ahora son de otra manera, mucho Yo... más interesante. Bueno, pero lo de las velas negras y eso vino después. Lo de Elena Francia es... Yo que soy más antiguo que tú. Soy, soy del siglo pasado, Juan. No, men, no, tampoco a eso. Bueno sí. bueno, sí, nací en el siglo pasado, ¿eh? Ojo. Bueno. Bueno, yo también, ¿eh? ¿También? Yo también nací en el siglo pasado, pero nos conservamos perfectamente. Bueno, vamos, lo intentamos. Bueno, Juan, vamos a lo que vamos, que nos desviamos. Bueno, me desvío yo. Hoy tenemos las relaciones a distancia. Sí, hoy he decidido hablar de este tema, que es una de las cosas que también he visto mucho, de mucha gente, el tema de tener relaciones a distancia. Sí, no conviene, no conviene, pues lo voy a explicar porque sí o por qué no. Yo, personalmente, mmm, por mi experiencia, porque yo siempre hablo bajo mi experiencia, por lo que me ha pasado y lo que he vivido, las relaciones a distancia yo no las recomiendo para nada. Yo he tenido tres parejas a lo largo de mi vida y dos de ellas han sido relaciones a distancia. A ver, sí. no estaba muy lejos porque eran de, de pueblos de aquí, de, de cerca de Huelva, a unos 25 30 minutos. Pero es curioso porque estando cerca estaban lejos. Es decir... Mmm, las podía ver y, y estábamos cerca, como digo, pero era como si estuviera, pues, por ejemplo, por allí, por la zona de Sevilla, ¿no? Uh -huh. Porque había muchas veces que no nos podíamos ver o que no nos veíamos o que incluso no nos apetecía coger el coche y vernos. Entonces, claro, a ver, tampoco digo que haya que tener la pareja o que haya que conocer a alguien de la calle al lado tuya, hombre, sería lo ideal. Pero eh, a mí me hace gracia cuando, no sé, cuando he escuchado casos de, tengo novio pero está en Madrid pero no por trabajo, sino es de Madrid, vive en Madrid, trabaja en Madrid, es decir, he conocido uno que está en Madrid. Eh, a ver, por supuesto, cada uno puede conocer a quien quiera y de donde quiera, pero la pregunta es, ¿y cuándo lo vas a ver? ¿y cuándo vais a estar juntos? ¿y cuándo voy a compartir cosas? ¿y cuándo os vais a conocer? Porque, eh, claro, para conocer a alguien, no ya de pareja, sino de lo que sea, tiene que haber contacto directo, uh -huh. es decir, en persona. Vamos a acordarnos cuando estábamos en el confinamiento el año pasado que no salimos a casa y ¿qué pasó? Que hubo mucha ruptura ¿Por qué? Porque no se veían en persona, no aguantaron. Eh, y claro, para conocer a alguien de lo que sea, tiene que ser en persona, porque nunca se conoce a nadie ni por una cámara web, ni por un móvil, ni por una red social. Es complicado, ¿verdad? Claro, es que date cuenta que, que cuando conocemos a alguien Sí. Eh, necesitamos verle a esa persona. Necesitamos ver pues, cómo se comporta, cómo viste, cómo sus expresiones, cómo habla y, en fin, tener a alguien, como yo digo, en directo, que es delante. Entonces, eh, por, por una cámara o por mensajes de texto o por videollamada, es todo muy frío. Para mí me parece algo muy frío. O sea, no es una manera de conocer a nadie. Yo no puedo conocer a alguien... Yo no puedo conocer a una chavala por una cámara o por mensajes de, de texto. Sí. Porque es que nunca nos vamos a conocer así. Así podemos hablar y podemos llevarnos muy bien y podemos estar hablando cuatro años. Pero hay que compartir cosas con esa persona. Hay que pasear, hay que ir a comer y hay que verse cara a cara. Antes cuando no existían todo esto de los móviles, el WhatsApp y demás, ¿qué es lo que hacíamos? Pues quedábamos ¿no? Mucho más. Y ahora todo el mundo parece que lo quiere todo virtual y virtual, nunca se va a conocer a nadie. Además, Juan, como hemos hablado ya muchas veces, y tú mismo nos has comentado, eh, a través de redes sociales, bueno, pues, eh, digamos, entre comillas, se miente un poquito, se ofrece la mejor versión de nosotros mismos, y luego la realidad puede ser otra. Date cuenta que ya fallas muchas veces en persona conociendo a alguien, imagínate, por una red social, o por un móvil. O sea, es imposible, es que las posibilidades se reducen todavía más que ya digo, cada uno puede hacer lo que quiera puede conocer a quien quiera hay gente que dirá, hombre, pero yo he conocido a alguien de fuera y me ha ido bien vale, no te digo que no pero la pregunta es, ¿y no es mejor y más fácil alguien de tu misma ciudad que tú puedas ver, por ejemplo, salir del trabajo y diga, venga, vamos a tomarnos algo y en cinco minutos le ves a salir del trabajo y tener que estar, pues ya ha salido del trabajo pues me ha ido bien y tú cómo estás es que no tiene nada que ver hay que compartir momentos, hay que vivir cosas, hay que verse, hay que encontrarse, hay que estar cara a cara. Y, y es que es eso, y además, sobre todo, si acabas de pareja, imagínate, si tienes ganas de darle un abrazo, un beso a esa persona, eso lo vas a dar al móvil. Está claro, ¿no? Eso es como ese famoso dicho que tenemos aquí en Andalucía, sí. como el que tiene un tío en Granada. Que, que ni tiene tío ni tiene nada, ¿no? <risas> Exactamente, por eso cuando me dicen que tengo novio o tengo novia de por ahí, de otro sitio, de otra provincia o de incluso de otra comunidad, que ya digo, que me parece bien, pero pienso, hombre, tener novio que no va a ver, o novia que no vas a ver, que no puedes ver y que si os vaya a ver va a ser cuando podáis, no cuando queráis, es muy complicado. Entonces yo, en la relación de esencia la verdad es que yo no creo. Ya digo que he tenido dos casos que no me han funcionado estando aquí cerca. Se ha terminado enfriando y no tiene nada que ver tener una pareja que puedas ver en cualquier momento, porque vive en tu misma ciudad, a tener que esperar para verla eh, cuando se puede. Juan, pero me dice que estas relaciones, hablando tú en primera persona, relativamente era cerca, ¿no? Y, y, ¿Y tampoco la recomiendas así de, con esa distancia de una media hora? A ver, yo ya digo que por lo que me ha pasado empezó sí. todo muy bien Y es verdad que estando cerca, pues sí, en 20 minutos coges el coche, estás allí O incluso en mi caso ellas venían Pero con el tiempo se fueron cansando, se fueron aburriendo y se fueron quemando Y era como que, bueno, ya es que tenés que estar yendo todos los días para allá Aunque esté cerca a 20 minutos eh, esto yo creo que es un poco como cuando vas a trabajar, ¿no? Que tienes que coger el coche y a lo mejor empiezas en un sitio a trabajar y los primeros días te da igual, pero cuando llevas ya dos meses, pues como que uff, otra vez coger el coche, aunque esté cerca, pero otra vez tener que ir en coche. Entonces hay días que no te apetece conducir, a mí me pasaba. Y yo decía, no, no es que no la quieras, es que no quiero coger el coche, o sea, no me apetece hoy conducir nada, pero ni, ni para ir aquí a la calle de ahí abajo. Entonces eh, es lo que pasa y... Y bueno, a mí me estumpió, no me funcionó, a mí se, se cansaron, después me cansé yo y al final, aunque estábamos cerca, como digo, pues acabamos pareciendo que estábamos lejos. Uh -huh. Por eso, porque se puede tener una relación, sí, sí, se puede, pero en mi caso no me ha funcionado y al final se ha acabado eso, se han acabado cansando, quemando y aburriendo como si vivieran más lejos. Juan, ¿y eso tardó mucho en ocurrirte? Pues más o menos casi al año. Uh -huh. eh, aproximadamente sobre unos 8 o 9 meses ya empezaban a, empezaban a venir A ver, que no les estoy no estoy aprovechando para echarle la culpa a nada A ver, que cada uno puede hacer lo que quiera Pero sí. es curioso como en ambos casos los primeros meses eh, Tanto yo iba mucho como ella venía mucho Y después la cosa se fue espaciando Y si a la semana venía tres veces, pues empezaron a venir dos Luego empezaron a venir una y luego ya pues no vinieron entonces, es lo que pasa, que se va quemando, se va desgastando y la distancia va pesando. Eh, pues, no sé, yo la pregunta, si hubiera, no hubiera pasado si hubiéramos seguido, pues tal vez. Pero como me ha pasado verte, eh, yo creo que todos buscamos eso, la comodidad y, y tener las cosas lo más fáciles y más cerca posible. Lo hacemos con el trabajo, como ya he dicho. Cuando te sale un trabajo o cuando buscas un trabajo intentas que sea lo más cerca de tu casa. ¿Para qué? Para no tener que estar desplazándote tanto, tener que estar gastando tanta gasolina y tener pues, una vida lo más cómoda posible. Entonces yo creo que es eso, que al final, aunque mucha gente diga que no pasa nada, todos sabemos perfectamente que queremos las cosas lo mejor, más cerca y más fáciles posible. Uh -huh. Por lo tanto, ¿tú nos recomiendas una, de, una relación a distancia? Yo no la aconsejo, porque ya te digo que son muchas cosas en contra, que no se pueden ver, no pueden compartir momentos para empezar con alguien, tienes que conocerle y para conocerle tienes que ser persona. No puedes conocer a nadie por un chat, uh -huh. por una webcam, por una videollamada o por una llamada normal. Conocer a alguien es compartir momentos, ir a sitios, hacer cosas juntos. Y es que, vale, la tecnología es verdad que nos ha acercado a las personas, ¿Sí? nos ha acercado entre comillas. Pero conocer, yo creo que como la vieja usanza, que es lo mejor, que es verse, quedar tomarse algo, pasear, y así sí se conoce a alguien. Pues sí. lo que hemos dicho, por las redes de los WhatsApp y demás, es una cosa y luego en persona es otra. Claro. Volvemos al principio de la conversación, que, que somos del siglo pasado, Juan. El contacto sí, directo. Yo creo que hay cosas, yo creo que, hay cosas de, que no deben las evolucionar, cosas más ¿no? Que las de hoy. Exacto. Que digo que hay cosas que no deben evolucionar, ¿no? Que lo que es, es y punto. Claro. Claro, claro. Eh, por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo para que lo entienda todo el mundo. Venga. Cosas que eran mucho mejor antes que hoy. Los móviles. Antes el móvil se te caía al suelo, no se te rompía. Hoy se te cae y hay un móvil. Las baterías. Tú antes cargabas un móvil a los 4 o 5 días y hoy tienes que estar cargándolo continuamente. O sea, para que veas cómo en algunas cosas hemos ido a peor, no a mejor. Uh -huh. y, y una semana también duraba, Juan, porque sola, eh, solo se utilizaba para llamadas. Y también un... y aparte no teníamos el WhatsApp estas cosas estábamos no, tan controlados exactamente nada más con un, un toque para quedar tú te acuerdas de aquello <risas> no antes era bonito que llegabas a tu casa te llamado María decía tu madre ya decía tu madre quince era esta o sea ya se enteraba tu madre hasta de que te había llamado una y era como te ha llamado o sea cuando teníamos el teléfono fijo que no teníamos móviles esto bueno la gente joven no esto no sabe lo que es pero era curioso, si ¿sí? llegaba a casa y, y pendiente si te había llamado alguien y te dejaba el recado y ahora tú llamabas y claro la, tu madre ahí pegando el oído a ver si se enteraba de, de quién era la maría esa ¿sabes? <risa> ¡Qué tiempo tan feliz como dice la canción, verdad! Sí, ya te digo, hay cosas que. Ya no todo el mundo lo sabe, ¿no? Que hay cosas en las que hemos mejorado y desgraciadamente no te hemos empeorado. Te hemos empeorado. Y esto de la relación a la distancia, pues, pues ya digo, creo que. Bueno, esto era impensable antes, ¿eh? cuando no, no teníamos ni WhatsApp ni videollamada. ¿Cómo sí. ibas estar tú con alguien de.? Era por carta, me decían mis padres, fíjate tú, por carta. Sí, por carta. Y la carta tardaba un mes en llegar. Exactamente. Y hoy, pues, yo le mando a tú una carta a uno a una y vamos, y olvídate eso es impensable, ¿verdad? Es que ya ni las postales de Navidad. No, no, no, no, nada. Se ha vuelto todo muy virtual. Se muy, ha vuelto todo, todo exactamente. virtual que eso, que, que se, hasta se termina, que eso me parece lamentable. Que Yo creo que eso otro día vamos a hablar, lo de gente que termina contigo por WhatsApp. Pues otro tema interesante, Juan, también. lo vamos a tratar la semana que viene. Ahora que lo he dicho, vamos a hablar del tema de cuando te dejan por las redes sociales y, y los WhatsApp y demás. Ya, pues ya tenemos el tema de la semana que viene. Juan, Eso con respecto... Exactamente, cuando te dejan por redes sociales. Bueno, pues sí. respecto a las relaciones a distancia, ¿algo que añadir más, Juan? Pues nada, yo creo que lo último que podemos decir es que si estamos viendo programas como este tan famoso en la televisión de la isla, de las tentaciones, sí. donde está pasando lo que está pasando y se ven... O sea, se están viendo en persona, imaginaos lo que puede pasar sin verse. Entonces, por eso, mi consejo, que cada uno haga lo que quiera, pero mi consejo, que no tengáis relación a distancia, porque se enfrían, se apagan, y porque para estar con alguien, o incluso para conocer a alguien, aunque no se acabe de pareja, tiene que ser verse, y tiene que ser en persona. No vas a conocer nunca a nadie por una pantalla, ni por una llamada, ni por un videollamada, ni nada de esto. Ya he dicho antes que si falla en persona Imaginaros si va a fallar a través de una pantalla Bueno pues Juan, vamos a continuar contigo Pero lo vamos a hacer con el consultorio de cada semana Porque nos escribe una chica que se llama Laura Y atento porque la historia que nos cuenta es un poquito complicada A ver qué solución le puedes dar Bueno, pues dice Hola Juan, llevo un año con mi novio pero durante este tiempo Atento, atento a lo que dice. Tanto él como yo nos hemos engañado. Madre mía. Empezamos bien. Ah, Habrán ido al programa ese, ¿no? Terminamos, pero siempre acabamos regresando. Desde hace tres meses lo noto diferente, aunque el problema es ella dice que no es él. Dice, soy yo que no lo quiero como antes, ni siquiera sé lo que siento por él. Bueno, pues no sabe de qué manera terminar, nos cuenta... Con él, para no hacerle daño, pues la verdad que es un poco complicado todo esto, ¿no, Juan? Yo creo que ya han terminado prácticamente, porque pues... si se han engañado el uno al otro, están dándose claramente el mensaje de ya no me interesa, ya no me importa, ya no te quiero y ya no quiero seguir. Por lo tanto, lo que deberían de hacer es dejar de engañarse a sí mismos y de engañarse el uno al otro y de mentir y de llevar adelante una relación que ya está acabada. Y que eso ya prácticamente es que está terminado. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer? Pues ya lo han hecho, que es buscarse a otra persona si quieren, que es lo que parece, o no seguir adelante, porque están manteniendo una mentira, ¿no? Cuando la otra persona se va con otra o con otro, es decir, cuando te engañas o te pones los cuernos, el mensaje que te está dando es ya no me importas, uh -huh. ya no te quiero, ya no quiero seguir contigo. Entonces, ¿para qué seguir con alguien que no quiere continuar? Bueno, y, que, que no sigan adelante, porque eso ya sí, pero, es, eso, es un engaño total. Sí, pero ella plantea, a Juan, que, que no sabe cómo terminar con él para no hacerle daño. Esto es como termina la carta que nos envía. Bueno, bueno a ver, me es un poco de gracia el que no quiere hacerle daño. Hombre, si se han engañado ya, <risa> se <risa> supone que ya se han hecho daño, ¿no? Tanto uno como otro. Y que no sabe cómo terminar, pues, hombre, lo que he dicho antes, yo creo que ya han terminado. Si sí. es que si ya se han ido con otra persona se da por entendido que la relación está terminada uh -huh. así que creo que no se va a asustar a estas alturas si le dice al novio oye que no quiero seguir contigo supongo que el novio le dirá bueno es que ya lo sé porque ya estuviste con otro igual que yo con otra Exactamente. así que nada lo único que le tendría que decir es, oye mira no sigamos con esto porque esto es una mentira y porque nos estamos engañando y haciendo daño el uno al otro bueno pues hablar claro bueno, claro hombre Siempre siempre hay que hablar claro Yo siempre he dicho y siempre lo diré Que en mi caso Prefiero decir las cosas claras y caer, mal, y caer mal Que mentir y caer bien O sea, yo soy así Igual que también prefiero que me digan las verdades Y eso a mí nunca me va a enfadar A mí me enfadan las mentiras Así que vamos a ser claros, vamos a decir las cosas Que además luego todo se descubre Exactamente Juan, pues bueno, terminamos el programa por hoy la semana que viene, como hemos dicho ya, como nos has anunciado, el tema será cuando te dejan por redes sociales, por WhatsApp, por, por un mensaje de Facebook, por, por fin. Sí, pues yo creo que lo podemos llamar cuando te dejan virtualmente. Yeah, pues venga, lo cambiamos, cuando te dejan virtualmente. Porque como todo este tema de por WhatsApp, por Facebook y demás es todo virtual, entonces lo vamos a llamar así y lo hablaremos la semana que viene. ...de cuando hacen eso y de qué hay que hacer y de por qué pasa ...bueno, pues la semana que viene más y mejor, como siempre... ...con Juan Bustamante desde Huelva... ...no nos olvidemos, esa bonita ciudad... ...y esa maravillosa fotografía que nos ofrece a través de su Facebook... ...que en cada fotografía pues se supera... ...maravillas totales Juan... ...hay que decirlo ah, no, también... gracias hombre, se hace lo que se puede... ...ya cuando vaya por allí también haré algunas fotitos de parada... ...oh, uh, encantado, porque si las hace tan bonitas como las hace de Huelva... Seguro que nos vas a mostrar una versión maravillosa de nuestro pueblo. Pues, claro que sí, yo lo lleno de turistas en un momento. No te <ríe> pues muchísimas gracias, Juan. La semana que viene más. Gracias a vosotros. Un abrazo. Pero un abrazo grande. Hasta la semana que viene.